Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, trailers, regresos y mucho más. Antes de continuar, oficialmente tenemos nueva página de Facebook. Síguenos para enterarte de más noticias, participar en dinámicas, ver fan arts, cómics, videos y mucho más. La encuentras como Dark Toons, pero tienes el link directo en la descripción. En nuestra primera noticia tenemos que posiblemente las aventuras de Billy Mandy regresen. Y es que Maxwell Aptons, creador de la serie animada, recientemente habló en Tumblr sobre su deseo no solo de revivir la serie, sino que Cartoon Network también está sentando un proyecto que se le ocurrió al creador para presentar la franquicia a nuevas audiencias. Sin embargo, también aclara que la industria en general está en un momento bastante nebuloso y que toca esperar qué nos depara este año y hasta dónde llega Warner Bros Discovery. Por el momento, no hay más detalles que indiquen el formato del proyecto o si podría tratarse de un reboot, un remake o incluso un revival, pero como siempre, ante cualquier novedad les estaré informando. Entre otras noticias, tenemos que próximamente veremos el estreno de Rick and Morty de anime. Este proyecto se anunció inicialmente que estaría en proceso la primavera pasada, pero con muy pocas actualizaciones sobre su progreso durante el último año. Sin embargo, recientemente se confirmó su lanzamiento para este año 2023. Rick and Morty de anime será producido por Telecom Animation Film, el mismo estudio detrás de los cortos de anime de Rick and Morty que Adult Swim ha lanzado en los últimos años, como son Rick and Morty vs Genocider y Rick Meets God. Continuando con las noticias, también tenemos que DC ha revelado un primer vistazo de lo que será My Adventures with Superman, una serie animada que seguirá a Clark Kent en sus 20s junto a Louis Lane y Jimmy Olsen donde explorará sus propios orígenes. El tráiler combina animación moderna con un estilo clásico de Superman. La misma se transmitirá en Adult Swim y HBO Max a finales de este verano. Y hablando de estrenos, ya se ha confirmado para dos temporadas el próximo revival de Escuela de Clones. El nuevo elenco que se unirá a la lista de personajes incluyen a Harriet, Frida Kahlo, Confucio... Christopher Boss, Wesley, la señora Grumble, Federico, el señor Nila Cavill, entre otros. Su estreno se tiene programado para la primavera de este año en HBO Max. Pasando al mundo de Netflix, tenemos que el CEO de Riot, Nicolò Laurent, reveló que la segunda temporada de la serie animada Arkane no será estrenada por Netflix hasta 2024. El ejecutivo aprovechó la oportunidad para decir que ya ha visto hasta el tercer episodio y confirmó que la serie está en producción. Lauren también comenta que hay dos razones por las que no está lista la nueva temporada. Una es que tienen como prioridad que los episodios sean de calidad. Y la segunda es que realmente no tenían idea de cómo le iría la primera temporada por lo que no comenzaron con tiempo la producción de la segunda, por lo que no veremos su estreno este año, sino a finales de 2024. Todavía no hay una fecha en específico, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Antes de continuar las noticias, quiero invitarte a seguirme en Instagram, donde estamos más en contacto, les comparto fotos e stories. También sígueme en mi perfil de Twitter, donde les traigo noticias al momento, datos y más. Puedes encontrarme como Polaris m 76 los links los tienes en la descripción del video. Entre otras noticias, tenemos que Warner Bros Discovery anunció oficialmente a Max como el nuevo nombre insignia de su nueva plataforma de streaming, eliminando la parte de HBO del nombre y mezclando una gran cantidad de contenido nuevo de Discovery Plus y otras series originales nuevas. La compañía anunció el cambio de nombre en un evento de prensa el miércoles, donde también reveló una lista de próximos proyectos. La web max.com se lanzará por primera vez en Estados Unidos el 23 de mayo, presentando más de 40 nuevos títulos y temporadas de programas de televisión cada mes. Continuando con las noticias, Dwayne Johnson reveló en un mensaje grabado desde Hawái que se está desarrollando una versión live action de Moana. La noticia se dio a conocer en la reunión de accionistas de The Walt Disney Company. Al igual que su predecesora animada, la nueva película celebrará las comunidades y las tradiciones de los habitantes de las islas del Pacífico. Por otra parte, también se confirmó que tendremos una versión live action de Lilo y Stitch, que será transmitida únicamente por Disney+. De la misma forma, la compañía ya sabe quién será la hermana mayor y tutora legal de Lilo, y será la actriz Sydney Elizabeth Outdog. Por el momento no se tienen más detalles, pero los mantendré informados. Y hablando de Disney, durante la celebración de Star Wars que tuvo lugar en Londres, fue lanzado el tráiler de lo que será la segunda temporada de Star Wars Visions. Como en su primera temporada, esta vez estudios de todo el mundo han puesto un poco de su visión en el universo de Star Wars. Como lo son Cartoon Saloon, Pong Robot, Studio Mir, Studio La Cachete, entre otros. Star Wars Vision 2 se estrena el 4 de mayo en Disney+. Pasando al mundo de la animación indie, tenemos que el pasado 7 de abril se estrenó el cuarto episodio de la primera temporada de Murder Drones, llamado Cabin Fever. En él vemos a Uzi ir al campamento con sus compañeros junto a V y N. El mismo ya lo puedes ver en el canal oficial de YouTube de Glitch Productions. Continuando con las noticias, Sony Pictures Animation reveló un segundo tráiler de lo que será la próxima película animada de Sony, Spider-Man Across the Spider-Verse. Este segundo tráiler acumuló 148,6 millones de visitas en las primeras 24 horas estableciéndolo firmemente como el tráiler más visto de la franquicia Spider-Verse, así como el segundo tráiler más visto del día 1 para cualquier película de Marvel. En esta secuela veremos a Miles Morales de nuevo junto a Gwen Stacy reuniendo un nuevo equipo de Spider-People, esto para enfrentarse a una nueva amenaza a través del multiverso. Esta animación regresa a la pantalla grande el día 2 de junio de este año 2023, mientras que su tercera entrega, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, está programada para el día 29 de marzo de 2024. Volviendo al mundo de la animación indie, tenemos que este domingo veremos el regreso de la webserie Satina. Así lo confirmó su creador Hannah Daigle a través de su Twitter oficial, donde comenta que su equipo ha estado trabajando en ello durante mucho tiempo y que espera que lo disfrutemos. Si no has visto los cortos de Satina, en esta historia seguimos a una niña demonio que es hija de un padre humano llamado David y su madre demonio Lucía quien es la reina del infierno. Si quieres ver estos cortos animados, puedes encontrar los links en la descripción del video. Para finalizar, tenemos que el pasado 8 de abril vivimos juntos el final de una era con el especial Watching and Dreaming de The Old House, brindándonos una despedida más que magnífica y perfecta. Lo único que habría hecho mejor este final es que Disney le hubiera permitido a Dana realizar una temporada completa en lugar de tres especiales, donde tuvo que realizar malabares para culminar su historia, y aún así lo logró con gracia y belleza. La verdad fui un mar de lágrimas ese día. El especial se subió en su totalidad al canal de YouTube oficial de Disney Channel, alcanzando ya casi 5 millones de visitas en tiempo récord. Y es que es imposible negar la gran influencia y referencia que significará este proyecto para futuras series animadas, y que de paso ha significado el cierre de una era de grandes historias animadas tanto en Disney XD como en Disney Channel, pasando por títulos como Gravity Falls, quien inició todo, Star vs las Fuerzas del Mal, Galaxia Wonder, Amphibia y muchas más. Por ahora nos queda estar a la expectativa de qué nos deparará el futuro. Cuéntame en los comentarios cuáles fueron tus sentimientos con este final, los estaré leyendo. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76 tanto en Twitter como Instagram. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.